Hey, ¿Qué tal? ¿Estás en Twitter? Yo te voy a enseñar SketchUp, comenzando desde herramientas, volúmenes y con un práctico ejemplo en donde aplicaremos todo lo que te enseñé. ¡Comenzamos! Primero te voy a enseñar las herramientas básicas. Vamos con el puntero, este sirve para seleccionar lo que tú quieras. En este caso seleccionamos a la persona y suprimimos. Este sirve para crear todo tipo de líneas y si cerramos crea superficies, podemos crear un rombo, la de acá podemos crear superficies cuadradas directamente, cuadradas, rectangulares, acá circulares, y arcos esta herramienta sirve para borrar líneas no deseadas por ejemplo, que quisiera borrar esta le doy un clic, o esta o esta esta de acá sirve para medir lo que hemos hecho, aquí sale 92 centímetros, acá también un metro con 82 centímetros este serviría para texturizar acá habrá una lista de de materiales que tenemos por ejemplo metal, salen todos los metales y haciendo clic texturizamos, cambiamos y este sería la herramienta de para extruir, empujar, tirar la que extruye toda superficie por ejemplo esta la podemos extruir, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí y ya tendríamos los volúmenes de forma fácil pero también nos permite modificar ya que está ahí podemos acortarlo hacerlo más largo más chiquito así así así bueno en el cilindro solo nos permite longitudinalmente qué tal si queremos hacer todo lo seleccionaríamos con este así y aplastaríamos la tecla S y ahí podríamos modificar así dependiendo la figura que queramos esta herramienta sirve para girar aquí no se nota mucho seleccionamos lo que queremos girar ahora vamos a la herramienta de girar un punto eje y comenzamos a girar esta de aquí sirve así mismo para mover ya que acá podemos crear un punto de referencia, una esquina y ponerlo en la esquina donde queramos acá digamos y estaría perfectamente tangente este, esta herramienta de aquí serviría para hacer un offset un desfase, algo así el cual nos puede servir para hacer un, una perforación como este de aquí que llegue hasta el filo y ahí tendríamos un cilindro como perforado nos sirve en toda superficie. Coge la forma. A ver, ahora perforamos. Dejémosle hasta ahí. Y nos crea como un contenedor. Esta herramienta de aquí sirve para mover. Esta herramienta de aquí sirve para acercar y alejarse. Acercar y alejarse. Si no, también podemos la ruedita del mouse. adelante y atrás. Pero este nos permite alejarnos de forma más rápida. Hay a veces que haciendo tu trabajo, por texturizar, te enredas y no sabes dónde estás, estás perdido, digamos que ahí, y no sabes dónde estás. Entonces aplastas este icono de aquí y te da una vista general para volver a trabajar. Para hacer un cuadrado, pulsamos sobre esta superficie que está aquí, hacemos un clic, soltamos, nos ponemos en una posición algo así, y presionamos 1, punto y coma 1. Esto nos dará el cuadrado de un metro sobre un metro. Asimismo, podremos destruir. Podemos hacer un clic. Soltamos. Presionamos 1 y enter. Aquí tendremos el cubo de un metro cúbico. Ahora, para hacer una pirámide de base cuadrada, lo que hacemos es hacer el mismo procedimiento: hacer un cuadrado de las mismas medidas extruir, así mismo lo poner 1, lo que hacemos es crear un triángulo en uno de los lados con el lápiz y con esta herramienta de extruir quitamos los lados, ahora trabajamos los otros lados de la misma manera así el programa automáticamente creará planos justo, justo aquí y borramos lo que nos, no nos sirve y ahí está la pirámide de base cuadrada ahora vamos a crear un tetraedro para eso lo que hacemos con la línea hacer una línea podemos ponerle de un metro algo así cogemos el punto medio creamos otra línea, como creando una T ahora cogemos esta herramienta de acá y nos vamos aproximando por aquí hasta tener un metro justo ahí así tendríamos un triángulo equilátero lo que hacemos después es coger esta herramienta de aquí y extruir, ahora lo que vamos a hacer con esta herramienta de acá con el lápiz escoger un, un vértice y trazar una línea perpendicular lo mismo con este vértice de acá esto nos dará este punto de aquí que es el punto centro de todo, de todo este triángulo equilátero ahora lo que tocaría hacer es con esta misma herramienta que es lápiz trazar desde este punto medio a todos los vértices inferiores entonces comenzaríamos de aquí este con este de acá este con este de acá y faltaría este con este de acá. Algo así. Ponemos escape. Y lo que hacemos es borrar todo lo que no nos sirve. Y ahí tendríamos nuestro tetraedro. Para hacer una espera, lo primero que hacemos es crear una superficie. Y de, aprovechando este punto medio, lo que hacemos es ponerlos en una vista frontal y crear otra superficie de la misma medida ahora lo que hacemos es ir a ver barra de herramientas, conjunto grande de herramientas aquí nos sale una paleta más extensa en la cual vamos a utilizar esta de aquí nos ponemos en una vista frontal seleccionamos una de las superficies y tratamos de dar el giro de 180 grados es un poco difícil encontrarle. Eh, un poco difícil da, tratar de dar el, todo el giro. Sucede, suceden estos errores. Ponemos control Z y seguimos intentando hasta que nos salga. O sea, nos ponemos en vista media, casi frontal. Y tratamos de dar el giro. y ahí está la esfera, creo que aquí me salió hasta el quinto intento, pero ya está así se hace la esfera bueno, para cerrar este mini curso intensivo voy a modelar una casa eh, simple pero para enseñarte cómo poner sombras texturizar y todo eso así que espero que la veas si te diste cuenta que en el video le, le introduje este homero y este caro eh, le puse de, de 3 d galería de obtener modelos, si tienes internet pues es más fácil porque puedes buscar por ejemplo un buzón por ejemplo este de aquí hacemos clic descargar modelo y dice, te preguntas si quieres descargarlo directamente y meterlo a SketchUp, le ponemos sí se descarga y aparece justo aquí si ves que aquí está otra persona entonces hacemos doble clic se entra dentro de este grupo y eliminamos y afuera y aquí está el bus presionamos S Y creo que ahí sabe estar el buzón de Homero de los Simpsons. Pongámosle Repitamos esto, así mismo, 3 de modelo, obtener modelos. Aquí pongámosle arbusto. Esperamos que cargue, busque. Ya. Bueno, yo le voy a poner este de aquí así mismo descargar, si sí. esperamos que se descargue y lo pondríamos aquí presionamos S ajustamos la escala podemos mover acercándonos porque se sabe pegar en el aire copiar y control V creo que algo así es la casa de los Simpson bueno ahora lo que viene es el renderizar eh, por default el programa no viene con ningún motor de render entonces lo que te tocaría es simplemente exportar el gráfico 2D y, en, en extensión JPG pero puedes buscarte, comprar yo que sé, V-Ray eh, el Beray también hay para SketchUp o yo, yo utilizo Mazwell que es un plugin para un motor, un motor de render le ponemos en ver, herramientas, y ahora tengo Mazwell puesto me sale esta barrita y lo único que hacemos es aplastar File y comienza a renderizar la imagen entonces para eso antes toca poner en, en herramientas y poner en sombras, sombras, sombras complementos, ventanas aquí está sombras sombras, ponemos en sombras y ponemos la opción de activar sombras bueno aquí tenemos la opción de poner sombras y vemos que las sombras se proyectan Consume un poquito más de recursos y este serviría para renderizar. Este sería un editor de materiales. Entonces espero que te haya gustado el tutorial. Recuerda que puedes ponerme en los comentarios si quieres algún tutorial. SketchUp, Photoshop, After Effects. Suscríbete también en mi página de Twitter. Ahí también puedes suscribirme. Y nos vemos.